Eh, a continuación, pues vamos a pasar, voy a presentarles a, a José Manuel Fresno, que nos va a impartir dos píldoras formativas. Eh, José Manuel Fresno es fundador y director de Fresno de Railing, eh, consultora que ofrece servicios de asesoramiento estratégico y operativo en retos sociales y Unión Europea. Eh, cuenta con más de 30 años de experiencia eh, trabajando en temas europeos, políticas sociales y tercer sector, tanto en el ámbito español como internacional. Y en la administración pública, organismos internacionales y entidades del tercer sector. Asesora a la Comisión Europea y a organismos internacionales en temas sociales. Actualmente es miembro de la red de expertos Team Europe de la Comisión Europea y entre 2013 y 2018 fue miembro del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre 2010 y 2013 fue presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación por un Origen Racial o Étnico. Fue también director de la Fundación Luis Vives y de la Fundación Secretariado Gitano, en la que fue su promotor. Además fue uno de los promotores de la red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y ha participado activamente en el apoyo a distintas redes y plataformas tanto nacionales como europeas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas por ESADE Business School. Bueno, pues a continuación nos va a hablar de políticas públicas sociales, hacia dónde van y consecuencias para el tercer sector. Nos va a hacer una exposición durante 25 minutos, posteriormente 30 minutos de, de debate y para finalizar 10 minutos de preguntas abiertas al público. Pues José Manuel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias María por la presentación y muchas gracias amigos y amigas de la EAPN por, por eh, darme la oportunidad de compartir este rato eh, de debate en el cual pues eh, le voy a presentar algunas cosas y espero que podamos tener un intercambio de opiniones enriquecedor. Voy a empezar eh, contando un chascarrillo. Eh, a raíz de esto que decía Carlos Usías del pudor que nos da de hablar de dinero. Y es que me acuerdo que en una de las fundaciones que yo dirigía, pues entre los patronatos había un obispo. Y entonces eh, me acuerdo que el obispo, cuando presentábamos las cuentas anuales de la fundación, pues siempre contaba una historia y él decía, dice, bueno... En, en la Conferencia Episcopal, cuando tenemos la Asamblea de la Conferencia Episcopal, pues como ya somos todos muy mayores, los obispos, pues, pues especialmente por la tarde estamos ahí todos con la cabeza agachada, medio dormidos y tal, ya. llega en el orden del día la pastoral y todos ahí medio dormidos, y luego eh, por la liturgia y tal, y, dice, bueno, y luego llega el, en el orden del día el tema de las, las finanzas, ¿no? y los repartos del dinero. Y entonces nos despertamos todos y Entonces yo suelo tocar a mi compañero y le digo, verás, verás tú, ahora sí que empieza la auténtica teología. ¿no? Bueno, pues eh, sin financiación no hay auténtica teología. ¿no? Y entonces sin, sin una financiación de calidad, pues el tercer sector difícilmente puede eh, desarrollar buenos servicios y desarrollar buena atención a las personas. Ningún eh, pudor, por lo tanto, a hablar de financiación y ningún pudor a hablar de algo que es esencial para prestar mejor servicio a las personas y menos pudor aún cuando se trata de organizaciones que defienden causas sociales y lo hacen sin ánimo de lucro y, por lo tanto, pues, la financiación que se reclama no es para las personas, es ...para atender a las personas, pero no es una financiación para que nadie eh, se meta en el bolsillo nada. Eh, como vamos a tener dos intervenciones con un debate, la primera yo me voy a centrar más en el contexto. Y cuando digo en el contexto, pues quiero hablar de por dónde van las tendencias en las políticas sociales, por dónde van los cambios eh, en la sociedad y dar también algunas pistas para la sostenibilidad de las entidades del tercer sector. Y luego ya en la segunda intervención, pues podemos hablar más en concreto de los sistemas de cooperación público-privada y cómo mejorar los sistemas de financiación. Yo creo, y esto es una cosa que reflexioné mucho en mi época de director de la Fundación Luis Vives, que básicamente eh, la esencia del tercer sector es que tiene que tener una vocación transformadora y que eh, esto es una cuestión que todas las organizaciones tenemos que tener en la impronta. Es decir, si somos transformadores, si perseguimos la transformación de la sociedad, pues eh, estamos yendo en la buena dirección. Si nos dedicamos únicamente a hacer cosas, si nos dedicamos a prestar servicios, a desarrollar programas, pues a lo mejor eh, no estamos yendo en la buena dirección o no estamos eh, contribuyendo a lo que es esencial en nuestra misión. Lo esencial en la misión de las entidades del tercer sector, a mi modo de ver, es que tienen que tener una vocación transformadora. ¿Y transformadora para qué? Pues para defender la justicia, para defender la igualdad, para defender los derechos de las personas, para defender una sociedad más equitativa, más plural, más cohesionada. Estos son los elementos que tienen que estar en la impronta de las entidades. Y para hacer esto, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que al final... Eh, el tercer sector es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Y dos caras que no puede separar. Lo mismo que en la moneda no puede separar una cara de otra cara, pues en la actividad de las entidades del tercer sector no puede separar estas dos caras de la moneda, que es que por una parte una cara de la moneda es que se defienden derechos y se promueven derechos, y la otra cara de la moneda es que se desarrollan programas o se desarrollan servicios. Y estas dos cuestiones pues son eh, indisolubles. Es decir, que hay que defender derechos y hay que atender a las personas. Y ambas cosas tienen que estar bien, eh, digamos, entrelazadas y bien equilibradas. Habrá entidades que se dedican preferentemente a la defensa de los derechos. Y entonces tienen ahí su misión preferencial y está muy bien. Y habrá entidades que tienen o que se dedican fundamentalmente o preferentemente al desarrollo de programas y servicios. Y eso también está muy bien. Ambas cosas, como digo, con eh, vocación transformadora. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mm, eh, doble dimensión de defensa de derechos y de desarrollo de programas y servicios, pues eh, funciona como con dos almas distintas, ¿no? Porque la lógica de la defensa de los derechos no siempre coincide en 100% con la lógica del de desarrollo de servicios. Cuando me refiero a la lógica de la defensa de los derechos, pues me estoy refiriendo a que para defender derechos hay que ser más combativos más reactivos, orientarse a la reivindicación, a la advocacy, etcétera, etcétera. Y cuando me refiero al desarrollo de servicios, pues es que la lógica del desarrollo de programas y servicios pues es más propositiva, más colaborativa, más, eh, digamos, eh, de búsqueda de eh, alianzas, de búsqueda de sintonía, etcétera. Y esto es algo que las entidades pues tienen que resolver bien. Y es algo que está todos los días en la eh, misión de las entidades. Estamos en una sociedad que está cambiando mucho. Voy a explicar un poco algunos cambios en la sociedad para luego explicar cómo cambian las políticas sociales. Y eh, la sociedad del futuro, del mañana, pues eh, lógicamente será distinta. Pero no será distinta por el covid por el COVID acelera unos cambios que ya teníamos, que ya se venían dando y también acelera eh, algunos cambios que estaban incipientes. Y entonces la cuestión clave es ¿hacia qué sociedad vamos? Y cuando hablamos de ¿hacia qué sociedad vamos? Pues para mí es bastante evidente cuando eh, se mira al contexto que tenemos en estos momentos, es que eh, crece la desigualdad. Esto es algo que es común en las sociedades europeas en las últimas décadas, especialmente desde los años eh, 80, pero es especialmente relevante en España, que, como sabéis, es uno de los países donde más desigualdad hay en la Unión Europea. Crece la pobreza. Y la exclusión social. Esto es algo que se ha dado también en las últimas décadas y especialmente en España. Las tasas de desempleo pues, son muy altas. Eh, estamos en un contexto en el que, de nuevo, España, junto, solamente junto con Grecia, eh, por tercera vez en un siglo superará tasas de desempleo del 20% de la población. Estamos en un mundo y en una economía en transformación y lo que se nos dice ahora es que la eh, transformación económica vendrá por la economía digital y por la economía verde y por lo tanto estas son dos cuestiones fundamentales, la digitalización y eh, la economía verde y medioambiental. De hecho, ahora mismo se están transponiendo, transponiendo unas. Eh, directivas europeas eh, sobre, la, eh, sobre la economía verde y sobre la economía circular y, la, y todo lo que es la transición eh, ecológica. Y eh, en todo este contexto, pues lo que nos encontramos y de esto se habla poco, de esto se habla muy poco, es que mmm, todos los estudios que hay a nivel de la Unión Europea lo que nos dicen es que los servicios sociales eh, están infrafinanciados en función de las necesidades sociales que hay. Es decir, que eh, en los últimos años, por eh, fundamentalmente situación de circunstancias sociales, pero también por los cambios eh, demográficos que estamos eh, viviendo, hay un crecimiento exponencial de las necesidades y demandas sociales, sin embargo, los servicios sociales no crecen en presupuestos públicos. Los últimos estudios sobre España pues, bueno, nos dicen que eh, bueno, la práctica totalidad de comunidades autónomas, menos dos de ellas, llegaron a alcanzar y superar la cuota de gasto en servicios sociales que teníamos en 2008, pero claro, esto ha pasado 10 años después. Y mientras, el crecimiento de las necesidades ha ido eh, aumentando de modo, en algunos aspectos, casi de modo exponencial. Pensad, por ejemplo, en lo que se llama los cuidados de larga duración, ¿no? relacionados con el envejecimiento de la población, con la dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Todos los estudios europeos nos dicen que habrá que dedicar mucho más presupuesto a los cuidados de larga duración y por lo tanto no puede ser que los servicios sociales puedan o sigan teniendo niveles de gasto similares a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, pues eh, yo creo que esto mmm, que digo es muy importante porque mmm, eh, las entidades del tercer sector tenéis que defender eh, el, el huevo y el fuero, ¿vale? Cuando digo defender el huevo, yo creo que tenéis que defender unos servicios sociales más potentes, más robustos, mejor financiados, etcétera, etcétera. Y este es un problema fundamental. Es un problema fundamental en España porque nuestro gasto en servicios sociales es todavía bastante inferior a la media europea. Si lo comparamos con nuestros vecinos franceses es muy inferior. Y defendiendo el huevo, estáis defendiendo la causa, la causa de servicios sociales más robustos que presten mejor atención a las personas. Y al mismo tiempo, pues lo que tenéis que hacer es eh, defender eh, el fuero, ¿no? Defender vuestros eh, servicios y vuestros eh, programas y defender vuestros eh, intereses eh, dentro de esa actividad y, por lo tanto, defender pues, una posición más, eh, más fuerte de las entidades del tercer sector en los servicios sociales. Eh, y en este contexto, pues, eh, ¿hacia qué sociedad vamos y hacia qué eh, situación eh, vamos en los próximos años. Bueno, pues por dar algunas eh, pistas y por dar alguna perspectiva sobre el contexto que estamos teniendo, pues ahí en, el, en esta transparencia que os he puesto en la pantalla, veis eh, una serie de tendencias sociales que tenemos que tener muy en cuenta eh, en la actuación del tercer sector eh, en los próximos años. Porque eh, estas tendencias sociales condicionarán la agenda. Condicionarán la agenda de eso que se llama una transición justa. La Unión Europea eh, habla de la economía verde, la economía digital y habla mucho de la just transition, ¿no? la transición justa que tienen que tener nuestras sociedades. Y las entidades del tercer sector, pues tenéis que defender lógicamente esa transición justa y esa transición justa eh, tiene mucho que ver con cómo se resuelven y cómo se atiende a estas necesidades de los cambios sociales, los cambios tecnológicos y los cambios eh, económicos. Y esta transición justa, también afecta a la agenda de las entidades del tercer sector. Agenda que, si me lo permitís, y permitísme que eh, con el cariño y la implicación que tengo en la EAPN, de la que he sido parte activa en su, en su promoción desde el principio, pues eh, permitirme que sea crítico también, a veces la agenda de las entidades del tercer sector no, es excesivamente endogámica y no tiene en cuenta todos estos cambios que están ocurriendo en el contexto. Por ejemplo, el cambio del de envejecimiento de la población. Por cada eh, cuatro años que pasan, la esperanza de vida aumenta un año. La esperanza de vida en la población española está ya eh, como media, en los 80 y casi en los 84 años y por lo tanto pues el envejecimiento de la población tiene claras consecuencias para la actividad del tercer sector en el sentido de que habrá muchas más necesidades de atención y de apoyo a las personas mayores y también las personas mayores y las personas cuando se jubilan y especialmente ahora que se está ya empezando a producir la jubilación de de la generación del baby boom, pues habrá muchos más activos en la sociedad que pueden hacer una contribución a la base social del tercer sector. Y claro, en estos días estáis viendo y estamos oyendo cómo se está cuestionando, por ejemplo, el modelo institucional residencial en ámbitos como la atención a las personas mayores o la atención a las personas con discapacidad. Y se está hablando mucho de los enfoques comunitarios y los modelos de base comunitaria. Pues la, los enfoques de atención de base comunitaria a las personas mayores, a las personas dependientes, a las personas con discapacidad, exigen una reconversión muy fuerte de los servicios y una activación muy fuerte del tejido social de las comunidades, etcétera. Y esta es una cuestión que tiene que estar en eh, la agenda de las entidades. Cuando hablamos de la desigualdad, a mí me gusta mucho hacer referencia a un economista que probablemente conocéis que se llama eh, Piketty, Thomas Piketty, que tiene dos libros muy importantes, uno que se titula eh, El capital en el siglo XXI y otro que se titula Capital y trabajo. Y entonces en este eh, segundo libro, en el primero ya lo hice, pero en el segundo... Básicamente lo que dice es que lo que está pasando en nuestras sociedades es que las desigualdades no se reducen porque antes la educación y el empleo funcionaban como un ascensor social que rompían el techo de cristal y permitían que las clases bajas se convirtieran en clases medias. Pero hoy en día... Lo que ocurre y la base de las desigualdades está en el patrimonio y está en el capital. Y por lo tanto, hay más probabilidades de que el que nace rico en un entorno donde hay afluencia de dinero y donde hay patrimonio, pues pueda vivir como eh, una persona que tiene bienestar y que tiene medios, y quien nace eh, pobre o en un contexto de exclusión tenga más dificultades para eh, romper esa brecha de la desigualdad intergeneracional porque la educación no consigue que escale, no, no apoya lo suficiente para que escale la persona en, sus, en su clase social y el trabajo está muy precarizado y los ingresos que se generan por el trabajo pues no son suficientes eh, para eh, romper, digamos, esa blecha que hay entre eh, distintas clases sociales. Y por lo tanto, yo creo que esta es otra cuestión muy importante en vuestra agenda. ¿Cómo trabajáis todo el tema de las desigualdades y cómo empezáis a hablar no solamente de redistribución, sino de predistribución y cómo habláis de todas las cuestiones relacionadas con impuestos, etcétera, etcétera, para esa transición que la Comisión Europea llama una transición justa. Y esta desigualdad tiene mucho que ver también con eh, la exclusión por el empleo. Y claro, la exclusión por el empleo, lo que nos dicen los estudios prospectivos es que aproximadamente en España, eh, pues en las dos próximas décadas, en menos de dos décadas, van a desaparecer entre el 25 y el 30% de los empleos actuales. Y muchos de los empleos que van a desaparecer son empleos precisamente de eh, personal no cualificado. Y esto significa que muchas personas tendrán que reclasificarse, readaptarse, eh, prepararse profesionalmente o quedarán excluidas del mercado laboral. Y por lo tanto aquí hay otra agenda muy importante para eh, la actividad de la IAPN, que es cómo se defiende un auténtico equilibrio entre ingresos por el empleo e ingresos por los sistemas de protección social. Porque los ingresos por el empleo no van a ser suficientes para sacar a muchas personas de la pobreza. Y por lo tanto, eh, habrá que buscar un equilibrio entre buena protección social y apoyos eh, al empleo y hay que evitar que la pérdida de empleo suponga una pérdida de derechos sociales y que avancemos hacia una clase, hacia una sociedad que eh, al final tiene dos niveles de protección. Aquellos que están protegidos por la seguridad social, porque han tenido empleos, cotizaciones, etcétera, etcétera, y aquellos que están protegidos no por la seguridad social, sino por lo que se llama clásicamente la asistencia social, es decir, las prestaciones no contributivas, los subsidios, los salarios sociales, etcétera. Hay una cuestión también muy importante, que es la cuestión de la ruptura del contrato eh, generacional. La habéis visto estos días, durante la pandemia y durante eh, el COVID, cómo al final, eh, eh, cuando ha salido la cuestión de si ¿Había que atender cuando los hospitales estaban saturados a las personas mayores o no había que llevarlas al hospital porque había que aplicar sistemas de segmentación y sistemas de triaje y, por lo tanto, a la hora de descartar, pues había que descartar a aquellas personas que tenían menos esperanza de vida y menos posibilidades de sobrevivir? Pues esto que ha sido un fiel reflejo de algo, amigas y amigos, que cada vez estará más presente en nuestras sociedades, que es la tensión entre las distintas generaciones sociales. Porque en la medida en que los recursos son limitados y las necesidades son grandes, pues habrá cada vez más tensión sobre a qué se dedican los recursos. Lo dedicamos a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, lo dedicamos a la protección de nuestros mayores, eh, ¿a qué ámbito generacional? Y yo creo que, las redes como la EAPN, eh, teniendo en cuenta que dentro de la EAPN tenéis organizaciones que se focalizan en distintos colectivos, tenéis que jugar un papel muy importante de equilibrio y neutralización para que las guerras no sean guerras internas de disputa por los recursos entre unos grupos y otros, entre unos colectivos y otros. La migración, por supuesto será otro de los retos fundamentales. Sabéis que el 24% de las personas en España, el 12% son de origen migrante, pero en torno al 24%, el 12% son migrantes, y en torno al 24% son de origen migrante, y por lo tanto, el tema de la diversidad, de la gestión de la diversidad, de la integración de la migración, etcétera, etcétera, será un tema que cada vez esté más en la agenda. Cuando hay crisis, parece que se olvida uno de la migración, pero sí o sí necesitamos migración para resolver el saldo, saldo demográfico y nuestras sociedades serán cada vez más diversas y sí o sí la migración tendrá que ser un tema transversal en nuestras agendas. ¿Cómo será la digitalización en un contexto en el que eh, desaparecerán, como he dicho, muchos empleos, pero habrá ventajas e inconvenientes de la digitalización. La digitalización será una oportunidad para la mejora de la calidad de vida de las personas, estaremos más conectados y ojo, muchas transformaciones e innovaciones en el ámbito social vienen por las tecnologías y la digitalización y por lo tanto tenéis que abrir cada vez más la mirada al mundo digital y al mundo de las empresas porque si queréis hacer antiguas o auténticas innovaciones hay que buscar una buena. La innovación surge de la interseccionalidad entre la cooperación pública-privada, entre distintos actores, y por lo tanto tenéis que estar ahí muy atentos a esas cuestiones como a la brecha digital que es un auténtico problema. Imaginaros lo que supone la desaparición de todos los sistemas de atención personalizada para las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, que todo habrá que hacerlo digital, incluso, bueno, por supuesto, todos los pagos, la reducción de la moneda y prácticamente la extinción, etcétera, etcétera. Y, al mismo tiempo, algo muy importante que, que tenéis que tener muy en cuenta que es los cambios en la composición de los hogares. Nuestra sociedad es cada vez más nuclear. Y no os olvidéis que la primera red de protección social es la familia y la solidaridad primaria. Pero lo que pasa en este momento es que las familias son nucleares y por lo tanto la capacidad protectora y de apoyo de la familia está siendo muy reducida. Y esa capacidad protectora y de apoyo de la familia no se sustituye con más recursos públicos. Los recursos públicos, por mucho que crezcan, nunca llegarán ya a esa aspiración que tenía el Estado de Bienestar en los años 40 cuando se creó, ¿no? Estado que te protege desde la cuna a la tumba. El Estado tiene que, prote que proteger, pero la protección de las personas en buena medida vendrá por la solidaridad por el tejido social, por la cohesión social. Por lo tanto, un tema fundamental en la agenda será cómo se activa esa solidaridad primaria de buena vecindad, de relaciones familiares, de relaciones amistosas y de apoyos mutuos que será fundamental en el apoyo a las personas. Y, por supuesto, el endeudamiento. Ahora estamos todavía en la época casi del... Eh, helicóptero ¿no? que, que, que suelta billetes. ¿no? Dice, bueno, la Unión Europea va a financiar eh, a los Estados miembros, les va a permitir que se endeuden más, etcétera, etcétera. Pero ya veréis como en unos meses, y especialmente a partir de septiembre, se empezará a hablar de ajustes sociales, de recortes sociales, etcétera, etcétera. Y se empezará a decir, oye, ¿por dónde recortamos? ¿Recortamos aún más los servicios sociales? Vamos a ir a un contexto en el que a sanidad le demos lo que pida, pero a los servicios sociales no les demos lo que necesitan. ¿Eh? Hay una agenda muy importante. Hay muchos estudios que dicen que una inversión en servicios sociales es una manera importante de reducir el gasto sanitario, pero de esto no se está hablando durante la crisis y por lo tanto eh, esta cuestión también tiene que formar parte de vuestra agenda. Por lo tanto, como... Mmm, eh, idea fuerza de este contexto, eh, eh, lo que me importa es remarcar que hay una transformación y hay una serie de cambios sociales que tienen que estar presentes en la agenda de la EAPN en los próximos años. Y junto con los cambios sociales cambian las políticas sociales. Y veis que los criterios con los cuales se desarrollan eh, las políticas sociales, pues están también cambiando. Eh, el modelo social europeo, eh, decía eh, Delors, que por cierto, Delors fue uno de los instigadores de la EAP, el, el, el eh, presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, decía, el modelo social europeo básicamente se, se fundamenta en tres cuestiones. La eh, competencia que estimula, la cohesión que une y la solidaridad que no deja nadie atrás. Y yo creo que tenemos que volver a esto. Tenemos que defender la competencia para que haya estímulo, tenemos que defender la cohesión para que haya unidad y no tengamos sociedades desequilibradas y tenemos que tener eh, solidaridad para no dejar nadie atrás. Y en este contexto pues hay patrones, criterios en la provisión de servicios que están cambiando en los últimos años. Y yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Muy en cuenta para qué? Para ajustarse a ellos o también para criticarles si consideráis que no son los criterios adecuados. Por ejemplo, antes hablábamos de protección de las personas. Tenemos que proteger a las personas. Ahora se habla de protección. Pero se habla mucho de promoción de las personas, se habla mucho de activación de las personas, se habla de servicios no solamente reparadores, sino preparadores. Pero claro, para activar, preparar, promover, etcétera, etcétera, tiene que haber un cambio muy importante en la manera en que trabajan los servicios sociales. Y esta es una cuestión fundamental que hay que incluir en la agenda. ¿Derechos y obligaciones? Pues es una cuestión que también está en continua tensión. Tenemos que garantizar los derechos de las personas, pero muchos derechos se establecen con condicionalidades y hay que buscar una solución adecuada a la cuestión de los derechos, la defensa de los derechos, y sabéis que las leyes de servicios sociales desde el año 2006 ya, bueno, la de la Comunidad de Madrid todavía no se ha reformado porque es previa a 2006, pero la mayoría de leyes de servicios sociales de España, menos tres, ya se soportan en derechos subjetivos y esta es una cuestión fundamental. Pero los derechos tienen que ser realizables. No hay derechos subjetivos porque los pongamos en una ley de servicios sociales. Hay derechos subjetivos si son reclamables y si son exigibles también judicialmente. Prestaciones contra prestaciones, pues va en la misma línea. Universalidad, gratuidad. Aquí hay otra cuestión muy importante. Yo creo que en las entidades del tercer sector tenéis que empezar a hablar cada vez más de algo que en la literatura académica se llama el universalismo proporcional. Es decir, no se trata de defender servicios para pobres, si me permitís la expresión. Hay que defender Servicios para todo el mundo, servicios universales, pero servicios que sean proporcionales en función de las necesidades de las personas. Este es el principio básico del estado de bienestar. Quien más tiene, más coticia, más aporta, quien menos tiene, más recibe. Y por lo tanto, esta proporcionalidad es una base fundamental de la legitimación. ¿Por qué? Porque si defendimos... Servicios para pobres solamente, no tendremos legitimidad social. Todos y todas sabemos que el estado de bienestar se soporta fundamentalmente en las contribuciones de las clases medias y, por lo tanto, si las clases medias contribuyen y no reciben, pues dejarán de creer en el sistema. Universalismo proporcional es una cuestión eh, fundamental, así como evitar la dualización de la protección de las personas, es decir, que haya distintos niveles de protección y, por supuesto, pues hablar mucho más de eficiencia de los servicios y de políticas basadas en la eficiencia. Y aquí tengo que hacer una crítica eh, dura a las entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector dicen que hacen las cosas bien y las hacen, cierto, y que hacen buenas cosas y las hacen cierto, pero no presentan evidencias de lo que hacen. Lo que hacen es muchas memorias, inputs, outputs, ¿no? lo que gasto y lo que consigo, pero no resultados y no impactos de lo que hacen. Y si queréis legitimación, hay que trabajar mucho más en la presentación de las evidencias. ¿Por qué? Porque el gasto cada vez es más escaso y vamos a una racionalización del gasto. Y por lo tanto, ante un contexto de racionalización del gasto, pues lo que eh, se va a mirar cada vez más es el retorno que tiene el gasto. Y por lo tanto, y si mirasen desde luego, eh, si se hiciese una eh, inspección sobre la eficiencia, una, una auditoría sobre la eficiencia de determinadas subvenciones y el gasto asociado a determinadas subvenciones pues veríamos que es muy poco eficiente la manera en que se gasta. Tiene que cambiar el sistema de financiación, de eso hablaremos después. Y luego también la atención integrada. Esto tenemos que convencernos. A problemas complejos, soluciones complejas. Y por lo tanto necesitamos descompartimentalizar y necesitamos enfoques transversales y necesitamos cooperar mucho más entre las entidades. Termino ya con dos eh, comentarios más eh, y uno es sobre la eh, sostenibilidad de las entidades sociales, puesto que estamos hablando de sostenibilidad y luego concretaremos más aspectos relacionados con la financiación. Yo creo que mm, es muy importante que cuando os planteéis y nos planteemos el tema de la sostenibilidad Tengamos en cuenta que la sostenibilidad del tercer sector pasa por cuatro dimensiones. Una es la sostenibilidad económica, tenemos que diversificar las fuentes de financiación, tener una financiación más heterogénea y de más calidad, y una financiación pública de más calidad. Tenemos que cambiar los sistemas de financiación pública, tenemos que generar recursos propios, tenemos que tener un mix en la manera en que nos financiamos, de pública, privada, eh, desarrollo y venta de servicios, etc. Pero también hay una sostenibilidad que tiene que ver con los aspectos organizativos, nuevas formas de organizarse, atención a lo que podríamos llamar los viejos riesgos sociales y los nuevos riesgos sociales, de los que os he hablado algunos de ellos y que tenéis que poner en, nuestra, en, en vuestra agenda y por lo tanto ahí pues orientarse a atender, a, a abrir y a desarrollar y actuar en toda esta ventana de oportunidad que se abre con las nuevas necesidades sociales. Hay que buscar un posicionamiento eh, propio, y para buscar un posicionamiento propio se puede reclamar el estar en el diálogo social, pero lo importante es tener un diálogo civil y un reconocimiento de un diálogo civil serio con la administración en la construcción de las políticas públicas, la reforma social del futuro no se puede hacer como la que se hizo en los años 40, con empresarios y sindicatos, porque la realidad es muy distinta, porque ahora están los empresarios, están los sindicatos, están los movimientos sociales, están los movimientos ecologistas, están los movimientos feministas, están las entidades del tercer sector, etc. Y en esa reforma social emergente tenéis que estar con un diálogo social social serio, inmaduro, con bases sólidas para que la interlocución no dependa de la buena voluntad de quien depende y tenéis que reforzar mucho más, entiendo yo, la base asociativa. Yo creo que una clave de la sostenibilidad es tener los pies bien anclados en la tierra y para tener los pies bien anclados no se tiene los pies bien anclados en la tierra si no hay una base asociativa que nos represente, que nos mueva, que nos legitime y que responda cuando queremos defender derechos. Y para esto, pues, lógicamente, eh, tenemos que aprovechar las oportunidades. Y aprovechar las oportunidades, pues, eh, significa, entre otras cosas, que tenemos que trabajar de modo más integrado, no podemos seguir trabajando de modo atomizado, no se puede ir por libre en el desarrollo social, las entidades tienen que cooperar mucho más, como cooperan las empresas, que no lo hacen las entidades sociales. Las entidades sociales por el momento trabajan en redes, pero programas directos sobre el terreno, conjuntos entre entidades, muy poco de eso, cada uno mirando mucho a su impronta, a su entidad, etcétera, etcétera. Atención a nuevas necesidades y desarrollo de nueva oferta de servicios, prevención, servicios comunitarios, etcétera, etcétera. Alianzas multinivel con proyectos. Tendréis que aliaros, a veces entre vosotros, pero a veces también con las empresas, con las administraciones, con quien toque en ara a una mejor respuesta a las necesidades sociales. Un enfoque muy proactivo eh, a la eh, innovación tecnológica, si no hay innovación tecnológica, la calidad de las respuestas sociales mejorará de modo muy limitado. Y la innovación tecnológica es transversal porque la tecnología contribuye de modo eh, enorme a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y el gran problema que tenemos hoy es la desconexión entre innovación tecnológica e innovación social. Las entidades sociales estáis en la innovación social Muchas empresas están en la innovación tecnológica y no hay esos puntos de encuentro en los que los desarrollos tecnológicos se adapten a las necesidades sociales. Y ahí hay una agenda muy importante de trabajo y, bueno, pues todo esto, lógicamente, con eh, el apoyo de los fondos europeos que, si las cosas van como ha propuesto la comisión, lo sabremos en junio si hay pacto, pues habrá un importante eh, incremento sustancial de fondos europeos para el próximo periodo de programación, que también las entidades sociales tenéis que aprovechar y a lo cual normalmente la EAPN está muy atenta. Y bueno, eh, tiempo para el debate y para, para comentarios. Gracias. Gracias. Muchas gracias José Manuel y María. Simplemente un, um, un comentario para que todo el mundo Vamos a formular preguntas y participar en el debate. Eh, podéis, eh, José Manuel, eh, dejo de compartir pantalla para que volvamos sí. a vernos las caras. Entonces, sí. podéis eh, levantar la mano en la columna de la derecha, donde aparecen todos los nombres de los participantes. Podéis pedir palabra a través del chat o incluso levantar la mano en vídeo y estaremos pendientes de, eh, de, de las cámaras para poderos dar eh, palabra. Entonces, si hay cualquier pregunta, duda o alguna intervención, pues adelante. Muchas gracias. Pues parece que no, que no hay ninguna pregunta ni duda, ha estado todo muy claro. Si no formulo yo, bueno, nos ha estado haciendo, eh, José Manuel, una exposición muy amplia de, de, de, qué, de qué cambios eh, se nos están presentando y cómo tenemos el papel transformador de las entidades. ¿no? Entonces, eh, tenemos una serie de retos para el futuro que, mm, eh, que, que nos, me gustaría que... Que profundizaras un poquito todos estos... Eh, ¿qué, ¿Qué cambios estructurales tendrían que, que hacer las entidades ante los retos que nos has expuesto? Bueno, yo creo que mm, he comentado algunos de ellos ¿no? y he puesto el foco en, en, en algunos de ellos. Por ejemplo, uno al que me he referido es trabajar en común. Eh, yo creo que este es un cambio fundamental. Eh, a problemas complejos, soluciones complejas. Y yo la experiencia que tengo es que las entidades sociales están muy predispuestas a trabajar en redes, en plataformas, etcétera. En esto, en los últimos 30 años, el tercer sector se ha articulado en entidades de segundo, tercer nivel, etc. Eh, pero mm, no se ha orientado a trabajar en común. Eh, ¿Qué quiero decir con trabajar en común? Desarrollar proyectos conjuntos eh, en los cuales... Se comparten recursos, se diseña el proyecto conjunto, se crea lo que sea, una UTE, una alianza, se comparten trabajadores, se comparten medios, etcétera, etcétera. Cuando la gente dice, hay muchas entidades sociales, habría que racionalizar, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque como decía. Eh, una persona que probablemente os sonará su nombre, que es Demetrio Casado, que fue un, un gran, una persona investigadora sobre el estado de bienestar, pues eh, eh, él decía, no, no, las entidades se basan en la buena voluntad y en la libre decisión de quien las promueve. Por lo tanto, las entidades sociales es bueno que haya muchas que sean muy plurales, que sean muy heterogéneas, que sean de distinto tipo, etcétera, etcétera. Dicho esto, por lo tanto... Es bueno que haya riqueza de entidades. Lo que creo que no es tan bueno es que haya atomización en la acción. Esto no es bueno, porque es totalmente ineficiente. Y porque no se entiende, porque no lo entiende la sociedad y porque no lo entienden tampoco las administraciones. Las administraciones son cómplices en buena medida de esto. En la manera en que instrumentan las subvenciones no favorecen la cooperación operativa. Pero las entidades también eh, son parte importante en, en esta tendencia. ¿Por qué? Porque miran a ellas mismas. Y de hecho, yo os podría comentar experiencias. Eh, me acuerdo en la Fundación Luis Vives, cuando gestionábamos fondos europeos y sacábamos convocatorias, o en, o en los fondos noruegos, la prioridad de proyectos conjuntos entre entidades era la prioridad a la que menos... Eh, proyectos se presentaban y por lo tanto esto de trabajar en común es una cosa muy importante en los próximos años. Eh, entre otras cosas también porque otro cambio que hay que dar es trabajar con un enfoque comunitario. Y Hay entidades que trabajan con un enfoque comunitario, pero hay entidades que se orientan mucho a servicios institucionales. Los servicios institucionales son más cómodos, ¿vale? Eh, tengo mis servicios, tengo mis infraestructuras, tengo mis horarios, etcétera, etcétera. Pero como he dicho antes, muchas de las necesidades del tercer sector en el futuro vendrán por un enfoque de trabajo comunitario, trabajo comunitario en los barrios, sobre el terreno, implicando a la gente, movilizando a las comunidades, etcétera, etcétera. Y esto yo estoy convencido, y así eh, lo digo también a los servicios públicos que los servicios públicos tienen muchísimas limitaciones para hacer un enfoque comunitario. Se habla mucho, y la atención primaria habla mucho de enfoque comunitario, etcétera, etcétera. Pero para activar a las comunidades, implicar, crear conexiones, activar la solidaridad, etcétera, etcétera, esto quien tiene las capacidades y las potencialidades es el tercer sector. Y muchos de los servicios que necesitaremos en el futuro serán eh, servicios de enfoque comunitario. Y me he referido a otra, por poner tres solamente, ¿eh? que es el tema de las evidencias. El tema de las evidencias es muy importante. Y el tema de las evidencias no es solamente reportar de lo que uno hace, sino que es evaluar, y dicho sea de paso, externamente, el impacto que conseguimos con aquello eh, que hacemos. Y esto hay que evaluarlo y hay que evaluarlo y hay que hacerlo con perspectiva a largo plazo. Quizás las personas que estáis aquí sabéis que yo estuve muchos años en el eh, eh, y promoví el secretariado gitano. Una de las cosas de las que me arrepiento es de no haber empezado en aquel momento ya con un sistema de evaluación de impacto intergeneracional para ver qué pasa y cómo evolucionan eh, los, la, las familias eh, con las que trabajamos en los años 90 y qué pasa después de 30 años en sus generaciones futuras y si realmente lo que hacemos tiene auténticos impactos. No solamente conseguimos cosas en el corto plazo, etcétera, etcétera, sino si marcamos las diferencias. Por poner tres eh, aspectos sobre la mesa. Que yo creo que son importantes y en los que tenemos que enfocarnos. Gracias, José Manuel. Eh, hay dos Tengo preguntas. Que que hay dos preguntas en el chat y una palabra pedida también. Adelante, por favor, María. Vale. Eh, eh, yo quería eh, que nos dijeras, José Manuel, ¿qué oportunidades tiene el tercer sector en este nuevo contexto? Eh, de cambios sociales? A ver, eh, si hablamos de oportunidades, eh, yo creo que tendríamos que, que pensar eh, en distintos niveles de oportunidades. Para mí, de modo estratégico, eh, hay una oportunidad que es eh, defender y ocupar el espacio que le es propio. Después hablaremos de los sistemas de financiación y hablaré de cómo el principio de subsidiariedad está caduco y hay que pasar a otro principio de relación entre administraciones públicas y tercer sector. Esto eh, lo comentaré después. Pero eh, el tercer sector eh, ha ocupado un espacio totalmente subsidiario en las políticas públicas. Y Carlos ha hecho, el tercer sector tiene que ser complementario, porque lo que necesitamos en el futuro no es un tercer sector subsidiario o una sociedad civil subsidiaria a la administración, sino un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte. Y eh, es muy importante que se entienda que el tercer sector contribuye a, lo, a los bienes públicos y el tercer sector es un actor fundamental en el servicio público a las personas. Y por lo tanto, ahí hay que eh, ocupar ese espacio. Y por lo tanto, yo creo que la oportunidad es este reposicionamiento de ocupar el espacio que le corresponde. Y yo he hablado del diálogo civil. Y el diálogo civil es un reconocimiento institucional del espacio que le debe corresponder al tercer sector, en esta transición a la sociedad justa que deseamos o en esta reforma social que deseamos o que, eh, por lo menos, quienes creemos en, en una sociedad distinta y más justa, eh, consideramos que tenemos que promover. Y luego hay eh, oportunidades relacionadas ya con la actividad. ¿no? Y para mí, las oportunidades relacionadas con la actividad... Eh, tienen dos niveles. Una, que muchas de las cosas que se hacen tienen que seguir haciéndose y hay que reclamar que se hagan con mejores dotaciones, con más calidad, con mejor financiación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eh, hay que buscar la consolidación de esas cuestiones. Algunas de las que se hacen no son sostenibles o algunas de las que promueven algunas entidades del tercer sector pienso que están caducas, que operan con eh, modelos que no corresponden a lo que necesitamos en el futuro. Y luego yo creo que la, la gran oportunidad está en eh, todas estas necesidades, demandas, eh, eh, necesidades de apoyo, etcétera, etcétera que van a requerir las personas en nuestra sociedad del futuro. Y ahí emergen muchísimos eh, campos de actuación que requieren respuestas. Y si esas respuestas eh, no las da el tercer sector, las darán otros y las dará el mercado. Y si queréis después discutimos sobre en la próxima sesión también sobre el papel de la iniciativa lucrativa y la iniciativa no lucrativa. Pero eh, he dicho antes posicionarse, eh, emergen todas estas, lo que se llama en la, en la literatura académica, los nuevos riesgos sociales o las nuevas necesidades sociales de una sociedad que cambia totalmente y todos esos apoyos a las personas que el tercer sector se puede posicionar para darlos, pues lógicamente si no los da el tercer sector pues, emergerán iniciativas privadas con ánimo de lucro que eh, responderán a esas necesidades. Y, por lo tanto, tenéis que estar muy atentos a esta nueva agenda que implica nuevas maneras de trabajar, que implica nuevas estrategias, que implica un enfoque más comunitario, que implica alianzas, que implica transversalidad, que implica eh, hacer las cosas eh, en muchos aspectos de manera distinta a cómo las venimos haciendo. Por lo tanto, reforzar lo que se hace que es sostenible, aquello que es sostenible, y eh, eh, identificar toda una serie de cuestiones en vuestros ámbitos de actuación, porque esto habría que ir por ámbitos, pero vamos, si, si por ejemplo ponemos el ejemplo de la discapacidad, pues fijaros lo que significan eh, eh, los, los cambios de modelos de los modelos institucionales a los enfoques comunitarios, de, de base comunitaria. Pues fijaros las oportunidades que surgen ahí en el trabajo con la discapacidad, surgen muchísimas. Si cogemos el sector mayores, estaríamos en lo mismo. Bueno, es eh, cuestión de ir eh, comentando por sectores y viendo por sectores. Muchas gracias, supermario. Eh, hay varias preguntas que se han eh, pasado por el chat. Te las formulo todas juntas o prefieres que te vaya diciendo una a una? Como tú quieras. <ríe> bueno, hay una que es de Irene Lantero que dice que cuando se conocerán las ayudas del fondo europeo, si será para finales del próximo mes. Eh, después que Marta Sierra de Caritas Diocesana. Eh, si podrías matizar un poco más la innovación tecnológica digital dentro de las entidades. Te formulo estas dos. Uh -huh. Bueno, respecto a, a los fondos europeos y, y así en, en breve, ¿no? porque es muy largo de explicar, si queréis... Eh... En, en nuestro blog en, la, en Fresno hay, hay un blog que explica las últimas novedades e iremos informando también de la evolución, etc. Sabéis que los fondos europeos se planifican por periodos de programación y el próximo periodo de programación es del año 2021 al año 2027. Eh, por lo tanto, ahora lo que, con una norma, perdón, que es N+. más 3, N más 2 en el futuro de periodo de programación, que es que se pueden retrasar dos años en su ejecución o gastar con dos años de, de retraso. Entonces, eh, hay una propuesta de reglamentos del año 2018 y eh, estaba todo el proceso de negociación presupuestaria bastante avanzado. Con motivo del eh, COVID han pasado básicamente… Dos cosas. Una es que la Unión Europea eh, ha sacado una batería de, eh, de fondos eh, reembolsables, es decir, por lo tanto, créditos que tienen que ser retornados, con los cuales quiere activar eh, prácticamente eh, eh, 3 billones a la economía europea. 3 billones es casi... Tres veces el Producto Bruto Español. Estos son créditos, financiaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fondos que son eh, reembolsables, que te dan y tienes que retornar. Y estos fondos van en tres direcciones. Hay uno que es para las empresas, para reactivar la economía. Hay otro que es para las administraciones. Y hay otro que tiene que ver con eh, responder a las nuevas necesidades sociales. Eh, a esto, a ese nivel, la, las entidades del tercer sector tienen más dificultades de acceder porque esos fondos se canalizan y se instrumentan pues, por los estados, por el, el BEI, por, por, eh, por, por, por, por el ICO, etcétera, etcétera, Por los bancos, se intermedian por los bancos de cada país. Y luego están lo que se llaman los fondos estructurales y de inversión. Los fondos estructurales y de inversión son los... Eh, Fondos que conocéis normalmente, como el FEDER, el, el, el FEADER, el Fondo Social Europeo, etc. Lo que ha propuesto la comisión es que esos fondos estructurales y de inversión se incrementen sustancialmente. Cuando digo sustancialmente, en realidad casi ha propuesto un incremento del 40% sobre el periodo anterior. Pero... Eh, como sabéis, las decisiones comunitarias tienen que tomarse eh, por codecisión y, por lo tanto, la comisión propone y quien adopta las decisiones es el Parlamento y el Consejo. Parlamento, sabéis lo que es, y el Consejo que representa a los estados. Y tiene que haber unanimidad en buena parte de estas decisiones. En realidad, quien decide en buena medida es el Consejo, aunque es codecisión. Por lo tanto, la cuestión fundamental es que eh, tienen que llegar a un acuerdo. En la reunión que ha habido la semana pasada no ha habido acuerdo. Se está haciendo el esfuerzo posible para llegar a un acuerdo en julio eh, y si no se llega a un acuerdo en julio, nos iremos ya a otoño. Probablemente lo que ocurrirá es que haya un acuerdo en dos fases, un preacuerdo en julio y un acuerdo definitivo en otoño. La propuesta de la comisión implicaría para España que recibiría en torno a 60, 60 y pico mil millones de euros. 60, 60 y pico mil millones de euros es casi seis puntos de nuestro producto bruto en los próximos años. Eh, pero ya os digo de antemano que probablemente el acuerdo no sea lo que propone la comisión, sino que se... Eh, rebajará, eh, se rebajará ese, ese, eh, esa, esa cuantía, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá que ver. Eh, eh, una vez que se adopten los fondos, pues empieza la programación y a finales de este año y principios del próximo, pues ya los estados miembros y comunidades autónomas tienen que, eh, que, eh, financiar, que, tienen que empezar a programar. Eh, y en cuanto a la innovación, eh, y la innovación eh, tecnológica eh, y la innovación social, eh, yo creo que, que aquí hay dos cosas. Una es que eh, la digitalización, eh, la tecnología, la gestión de la información, etcétera, etcétera, tiene que ser algo que sea transversal en la actuación de las entidades sociales. Y que, por lo tanto, las entidades sociales tienen que ser cada vez más digitales y aprovechar todas las herramientas digitales. En muchos aspectos, por ejemplo, en la gestión de la información. Los sistemas de gestión de la información de las entidades del tercer sector eh, son malos. Son malos y están muy poco digitalizados. En general, y no digamos ya en lo que tiene que ver con la atención a las personas, etcétera Vamos, cuando vas a hacer una evaluación, si no se ha previsto previamente sobre algún programa de las entidades del tercer sector, un problema que se encuentra rápidamente es la falta de existencia de datos objetivos, de datos que tengan trazabilidad, que se recojan con los nuevos criterios, etcétera Por lo tanto, yo creo que, que la, la digitalización en la actuación de las entidades tiene que ser un componente fundamental, que no está reñido con la participación de las personas y con la base social, todo lo contrario, tiene que ser complementario a la participación. Una, la digitalización puede suponer una brecha, pero un buen uso de la digitalización puede suponer una mayor activación del tejido social, del tejido comunitario, del fomento de la participación, etcétera etcétera Y las entidades sociales hacen poco uso de todas las oportunidades de la digitalización. Y luego está el tema de las tecnologías. Eh, pensad, por ejemplo, en el campo de los mayores y en el campo de la dependencia o en el campo de la discapacidad, que es un campo con un peso muy sustancial en el presupuesto de los servicios sociales, el más sustancial. Pues, lógicamente, eh, en la atención a las personas mayores, en la atención a las personas dependientes en la atención a las personas con eh, discapacidad, las innovaciones tecnológicas promueven muchísimo la calidad de vida de las personas y son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero estas innovaciones tecnológicas, al que inventa algo, normalmente no se le ocurre aplicarlo a las necesidades sociales. Y al que tiene necesidades sociales y está trabajando todos los días con las necesidades sociales, como no esté en contacto con quien inventa y hace los desarrollos, no se le ocurrirá que determinadas aplicaciones y avances pueden tener aplicación al bienestar de las personas. Y por eso yo soy partidario de que se avance mucho en este maridaje entre lo tecnológico y lo social. Será un filón en el futuro. Y, por cierto, eh, la administración pública tendría que promover estas alianzas por la innovación. Muchas gracias, José Manuel. Eh, había levantado la, la mano Antonio Llorente, por favor. Te doy la palabra. Sí, María. Buenos días, José Manuel. Cómo, increíble, cómo intenta sintetizar lo que, lo que en la mente hay algunos que tenemos, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que la reconstrucción social tiene que pasar por una reconstrucción comunitaria y eso lamentablemente estamos viendo que las, eh, las administraciones públicas en este momento y en un futuro no se les ve intencionalidad ninguna en temas comunitarios. Bueno, el tema comunitario en las administraciones públicas es lo grupal, pero nosotros que sabemos de lo comunitario es verdad que una fuente, un eje o un agente primordial son las administraciones públicas porque ellos perduran, siempre deben perdurar, ¿no? Y deben ser los responsables públicos. Pero ahí sí que tenemos una, una opción que tú has dicho, ya has comentado, que ya lo perdimos en la antigua crisis con las mareas, es tener mayor relación con las entidades que ahora han emergido, ¿no? O están siempre ahí, como sanciones de vecinos o entidades que están yo creo que es una reconstrucción comunitaria preciosa, de, pues, que podría hacer de barrio a barrio y muy territorial. Pero te quería hacer una pregunta. Cuando has hablado de que es necesario la mutualización, sobre todo no con nosotros, que un día nos va a pillar más que unidos, nos, nos pilla reunidos, ¿no? Eh, lo que has comentado de la colaboración público-social eh, con la administración o de alianzas con empresas, eh, ¿cuál es la puerta de entrada? la puerta de entrada para crear alianzas con la administración que no sean licitaciones o con las empresas que no sean subsidiariedad sino complementariedad incluso con el eje de los ODS ¿cuál es la puerta de entrada de, de, entre, entre la administración, el tercer sector y también la, la administración pública? Gracias José Manuel Bueno, yo creo, y esto es una cosa quizás que que podemos también profundizar en la segunda parte, Antonio, pero, a ver, eh, hemos eh, derivado a un, a un sistema de relaciones eh, público-privadas y de relaciones también entre entidades del tercer sector y empresas, que es un sistema eh, excesivamente instrumental. Y mm, yo me acuerdo que hace unos años que hicimos un estudio sobre cómo funcionaban las relaciones público-privadas en, en tres países europeos, eh, eh, a ver, yo lo que estoy convencido es que mm, si una administración pública, si una administración pública... ¿Quiere tener una relación preferencial con el tercer sector? ¿Quiere tener una alianza preferencial con el tercer sector en, por ejemplo, desarrollo, en el desarrollo de servicios personales? ¿Si quiere primar la presencia del tercer sector en el desarrollo de determinados servicios? Eh, ¿Si quiere hacer alianzas para la innovación, etcétera? tiene los instrumentos para hacerlo. Tiene los instrumentos y están previstos eh, en la propia legislación. ¿eh? Están previstos en la propia legislación. Es decir, que en, en la propia contratación pública existen sistemas de compra pública innovadora, etcétera, etcétera. No vamos a hablar del concierto social, que también comentaremos después. Eh, se pueden hacer los convenios, que el problema de los convenios es que se ha hecho un uso tan abusivo de los convenios que al final el Tribunal de Cuentas ha acabado cargándose cualquier sistema de convenios, etcétera, etcétera. Eh, y por lo tanto, eh, muchas veces eh, el enemigo no está, digamos, en los directores y en, eh, eh, y en los consejeros, etcétera, etcétera. El enemigo está. Fundamentalmente en abogacías del Estado, secretarías generales técnicas, departamentos de intervención, departamentos de hacienda, etcétera, etcétera. Y todos estos departamentos eh, tienen la obligación de aplicar la ley. Pero tienen, cuando digo tienen la obligación de aplicar la ley, es que tienen la obligación de hacer un uso pleno de la ley. Y no un uso restrictivo de la ley. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Pues lo más cómodo es que como venimos todavía de la estela de la crisis de 2008, donde eh, se hizo un excesivo abuso en el uso de los gastos públicos, etcétera, etcétera, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que todo el mundo se han cogido y todos los departamentos de intervención, etcétera, etcétera, pues... Eh, digamos, no se van a aprovechar todo el marco de la ley, sino que se van a utilizar aquello que es común y aquello que es estándar y no exploran todas las oportunidades. Y por lo tanto, eh, yo creo que, eh, que, vamos, no es que crea, es que si se hace en otros sitios se puede hacer también aquí, si tenemos experiencias en España se puede hacer en la Comunidad de Madrid igual, las alianzas público-privadas se deben de promocionar desde las administraciones públicas y luego explicaré en algún detalle cómo se puede hacer con algunos de los instrumentos, siempre y cuando se respeten dos principios, que es el principio de la eh, eh, no discriminación o de la igualdad de oportunidades, no se puede discriminar en una cooperación público-privada, y, segundo, el principio de la transparencia. Cualquier cooperación tiene que hacerse de modo transparente. Pero, dicho esto, eh, este es un tema en el que, eh, digamos, el, por así decirlo, el, el enemigo a confrontar no es la administración pública, los departamentos de servicios sociales. Con quien hay que trabajar es con quienes toman decisiones en los sistemas de cooperación público-privadas. Y quien toman decisiones en los sistemas de cooperación público-privadas, como digo, son las abogacías, las secretarías generales técnicas, los interventores, etcétera, que cuando el departamento o, o la dirección general intenta plantear un pliego, le dicen, no, no, eso por ahí no se puede hacer, no, no, tienes que poner eh, 75% en un contrato, tiene que ser precio. ¿Y esto por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Habéis visto algún, alguna licitación de la Unión Europea? en la que el 75% sea precio, en los servicios personales todas las licitaciones como mínimo 75% es la calidad técnica del proyecto y el precio no pesa más del 25-30%. Esto por defecto, os lo digo yo, en casi todas las licitaciones europeas. Claro, el principio de la oferta económicamente más ventajosa, ¿Eh? La ley de contratos y la directiva europea dice la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a la relación, a la mejor relación calidad-precio. Lo que se olvida la administración es de ese complemento, ¿no? de la relación calidad-precio. Y se queda con la oferta económicamente más ventajosa, entendiendo que es la más eh, barata. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que eh, en esto de las alianzas. Lo que hay que convencer a la administración es que, como dije antes, el patrón tiene que cambiar. No es el de la subsidiariedad. No es las ONGs hacen las cosas que no puede hacer la administración. O llegan allí donde no llega la administración. O hacen las cosas por mandato de la administración. No, no, no. no, no. Aquí, o sea, Estamos en unas sociedades maduras y estamos en sociedades maduras del siglo XXI. Y en unas sociedades maduras lo que necesitamos es Estado fuerte y sociedad civil fuerte. Y si tenemos una sociedad civil cohesionada, madura, afluente y una administración pública fuerte, irá mejor a la ciudadanía y trabajaremos eh, en el mejor servicio público y en el mejor servicio al ciudadano. Y esto es lo que realmente tenemos que potenciar. Y, por supuesto, esas alianzas... No solamente serán con la administración, tendrán que ser con las empresas porque, como he dicho antes, a problemas complejos eh, necesitamos soluciones complejas. Y, por lo tanto, habrá ámbitos de competencia con las empresas y de colaboración. ¿eh? Cooperar, competir y coludir es la regla. ¿eh? Cooperamos entre las entidades y tenemos que cooperar con las administraciones y también con las empresas. Competimos y entre vosotros competís. ¿Cuántas veces os Disputáis los recursos, etcétera, etcétera. La convocatoria del IRPF, no sé qué. Disputáis los recursos y coludís también. ¿eh? Tenéis que coludir para que en ámbitos en los que estáis no entren terceros. Y esto es, eh, yo creo que en este sentido, la, cuando habláis en, en el tercer sector, eh, hay un punto muy fuerte de ingenuidad. Lo mismo que antes, en la inauguración, decía Carlos da hablar de dinero pues os da pudor hablar de que tenéis que colaborar, competir y coludir. Claro, esto es esencial en vuestra estrategia, lo tenéis que hacer con ética ¿eh? y en base a principios de bien común. Pero dicho esto, eh, es mejor que seáis transparentes que no que andéis con, con, medias, con medias tintas. ¿eh? Y en esas alianzas, eh, pues muchas veces las alianzas dependen de cada momento y de funciones, etcétera. Bueno, muchas gracias, José Manuel, porque ya nos hemos pasado casi 15 minutos. Hay una última pregunta, pero te rogaría que, bueno, que la contestaras de, de un modo muy, muy rápido. Eh, Cristina Olmedo, de Fundos, eh, dice que si le podrías dar alguna idea de cómo evaluar externamente el impacto o herramientas o o entidades que reconozcas en esta materia. Muy breve, José Manuel. Vale, muy breve. Eh, la, la evaluación de impacto es compleja, ¿vale? Eh, Cristina, hay una, justamente en, el, en, en nuestro blog me parece que hay un, un post, que es un vídeo sobre las formas de evaluar eh, los proyectos sociales, las estrategias para evaluarlos, que es evaluación de resultados, de impacto, etcétera, etcétera. Pero, en esencia, eh, para evaluar los impactos necesitamos, uno, tiempo. No podemos evaluar el impacto de un proyecto a seis meses de vista, se requiere tiempo. Necesitamos buena recogida de datos, es decir, que necesitamos que desde el primer momento eh, haya buena recogida de datos y luego, lógicamente, para lo que la Comisión Europea entiende por impactos, necesitamos lo que se denominan eh, evaluaciones contrafactuales. Las evaluaciones contrafactuales son aquellas que eh, comparan los resultados de mi intervención con eh, los resultados de la no intervención o de otras intervenciones para ver en qué medida mi intervención hace la diferencia. Y por lo tanto, pues... Eh, es ahí donde realmente se aíslan los factores y donde se ve si eh, lo que yo he hecho eh, consigue no solamente resultados, sino consigue impactos y eh, aporta valor en función de otras de otras intervenciones. Pero bueno, hay un, hay un post de, eh, de nuestra compañera Leticia Enar que explica esto en, en nuestro blog, si tenéis interés. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso de cinco minutos. Eh, comenzamos el segunda píldora a las once y veinte, de acuerdo.